Buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña. Ahorita nada más está escuchando mi voz. Vamos al taller de serigrafía aquí en el Centro Cultural Autogestivo el 77. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro penitenciario. Y este es su programa Radiando en Cana. Ya había ya, ya, ya, ya, ya, ya visto en sus programas anteriores hemos estado hablando de las actividades que se hacen aquí en el Centro Cultural. Y en esta ocasión, pues vamos a ver qué están haciendo aquí en serigrafía. Vamos a meternos. Aquí tenemos a Ismael, Ismael Corona es mi compañero, también integrante de la compañía y actor este, Y uno de los que ejecuta el vals aquí en el taller de serigrafía ¿Qué pasó Ismael? Estamos aquí en en Encana, platícanos algo sobre la serie ¿Cómo están? Pues aquí haciendo serigrafía, revelando, creando diseños Diseños que ya están construidos pero que no han sido impresos a, en un tiraje continuo Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a revelar es, estas... Estos positivos que están aquí, miren. Este fue de un libro que se llamó Mentes en Fuga, donde nada más se imprimió en puro papel, esto en papel y papel. Lo que vamos a pretender hacer el día de hoy es que esto se convierta en textil. Vamos a tratar de modificar un poco el diseño para que no sea totalmente cuadrado y entre la tinta como si fuera rasgado, ¿no? Este contenido mira. es del libro de Pincho Perro, de Mentes en Fuga, y este también es de Pincho Perro. Ahora lo vamos a hacer Pero es el detalle. La ratita trae el y si ese, por si no lo sabe, Su una poleana. vez en un, en un programa hablamos ya de, una, de la poleana, del juego canero. Su charrasca. Su charrasca, porque pues, son malandros. ¿Y los de es? la cárcel, eso es lo que dicen, según. <risa> <risa> y pues aquí estamos, mire, le voy a enseñar. Este es el, el taller de serigrafía que está en el Centro Cultural de la 77. Tenemos mallas, tenemos pintura, tenemos la, la bodeguita, la plancha, la compu y al maestro. Y tenemos en la pared todo, todo, todo lo que está en la pared, ¿qué es Ismael? Son algunas impresiones que se han hecho desde colectivos como el Día de la Impresión, con Yair, que fue el profesor a través del INJUVEN en 2016, donde este espacio solamente tenía esto, que es el pulpo, tenía este pulpo, tenía ese rack, y todo lo que ven en su alrededor no existía, existía una plancha, pero realmente no funcionaba. Entonces con Yair se hizo el primer taller de serigrafía aquí en el 77, eh, ese es Bronson, era un perro que estaba anteriormente aquí, y donde tenemos un mural en la parte de afuera y ahora está impreso todo esto con estos colectivos eh, a través del día de la impresión, Mentes en Fuga que fue también con un colectivo que se llama Teimains Sweeper, que es el buscador de minas donde venía Raúl y con él generamos este libro de Mentes en Fuga el pinche perro. Entonces hay colectivos que se han ido sumando y hay parte del material que nosotros hemos construido. Sirdo, que son otra, otras compañías que se que se suman a, a este proyecto de serigrafía aquí en el 77. Como pueden ver, también aquí generamos la memoria impresa de la compañía de teatro penitenciario. Oye, una pregunta, ¿y este, este zapato por porque está de cabeza? ¿Es por lo del amor? Yo creo que o, sí. O no nada más se voltea así porque... ¿Por qué se le volteó? Pues es que decían que su pata era volteado, ¿no? Y sí, pues, quién, ¿quién sabe, güey. No mames, el güey, un paréntesis, el güey sí que se ofendió porque el general, decían que el general era casi... Pues no, la neta, no, güey, pues, se le volteaba el calzón de repente. Pues aquí estamos, si no nos vamos, mire, también nosotros aquí lo tenemos, mire. Podemos decir que era violador, no. pero tiene su, <risa> su, sus rayas, ¿no? Como antes. Pues ya vio, mire, aquí, te, este es el de los 10 aniversario. De verdad, oye, Ismael, eh, platícale al público. Bueno, si quiere uno de los diseños que se encuentran en la pared, ¿lo pueden adquirir aquí? Claro ¿En sí. una playera? ¿O si en quiere, un impreso si en si papel? adquirir todo por conjunto, estamos vendiendo libros, eh, el pinche perro, que es un prisioncín. Se los voy a presumir por aquí. Y hay uno, viene envuelto y todo Y si este libro lo quiere conseguir Estamos en el 77 A tres cuadras del metro Pautemo, que El precio de este libro es de 350 Creo que anteriormente ya lo habías mencionado, ¿no? Sí. Pero aquí fue donde se creó Donde nació este libro mira, ¿Ya ven? Aquí no necesitamos escapar Aquí ya somos libres Como teníamos una fachada poca madre donde <risas> vivíamos Pues preferimos, este, decidimos Perdón, este, ponerle impresa en un libro Y mira aquí está, mire. Tanto libro como este libro objeto Tenemos otros libros objetos Que son las cajitas de la Ciudad de México Este tiene un precio de 60 pesos Donde en un taller de serigrafía Chicos hicieron sus dibujos Y se imprimió todo Toda esta chamba Colectiva no Que tiene que ver con el 77 Este es el colectivo De Minesweeper Orale. Y todo esto se encuentra en la Ciudad de México. ¿Ya lo vio? <risa> ¿Qué más tienes, Ismael? ¿Qué más tenemos? Ve, tenemos, tenemos ve, vemos allá atrás, vemos, porque lo estamos viendo. Tenemos mucho material. Bueno, no, lo que está ahí, este, Mentes en Fuga, los prisioncines, las cajitas. ¿No? Ahí la jefa, mire. ¿De dónde cree que sacamos el diseño de Zapata? Mire. Chope. Nomás, nomás le cambiamos el rostro. mire, nomás. <risa> ¿Eh? Para que no diga. Un día de estos vamos a hacer esta original. Esperamos hacerla. Y pues aquí estamos y no nos vamos. De verdad, si usted quiere alguno de estos diseños... De verdad, mire, aquí se ve, mire. Para que no diga. Más barato que la carne de gato. Más barato que la carne de gato. De verdad, eh, si se lleva más de tres, le hacemos un, un pequeño descuento. Bueno, no un pequeño, un buen descuento. Pero chiste, mire, aquí tenemos cabaret pánico. Y todo esto se hace aquí en el taller de cigrafía en el Centro Cultural Autogestivo el 77. De verdad, este... A mis, cualquiera de mis compañeros sabe utilizar aquí, no tanto como Ismael, pero sí, todos todos sabemos cómo manejar el, el pulpo. Y aquí vemos, miren, por si pensaba que la serigrafía era fácil, pues no, miren, nada más todo lo que se ocupa. Hay todo un proceso. Sí, yo pensaba al principio, antes cuando estábamos con Yair, pensaba que la serigrafía era realmente fácil. Porque era poner un, esos marcos, pantallas que ven ahí en el pulpo, era colocarlos y ya, ¿no? Y era imprimir. Pero realmente es todo un trabajo artesanal. Porque pues tiene que ver mucho con la paciencia, con la precisión. Tiene que ver con el querer hacerlo, ¿no? Y también, pues luego nos cuesta tener paciencia para... Simplemente para medir y que no te quede chueco del cuello, ¿no? Que era lo más común que yo, era mi error... O que también las tintas eh, se te vengan al momento de planchado, ¿no? Porque hay tintas que son base agua, son ecológicas, pero hay otras que son este, base, base a un lado. Entonces, estas son más plásticas y para que puedan secarse tienen que evaporar a ciertos grados. Entonces, aprender, a todo, aprender todo eso a través de Yair, a través del Día de la Impresión, a través de Raúl de otros colectivos que han venido, pues he logrado recopilar esa información para hacer única información y seguir aprendiendo sobre esto, ¿por qué?, porque nosotros pretendemos producir eh, diseños de la compañía de teatro penitenciario internas y que ellos también aprendan a hacer serigrafía, tanto cuando ya estén en libertad o estén allá adentro. Próximamente, esperemos con este confinamiento y todo eso suceda, vamos a generar diseños para, para pintar e imprimir en serigrafía, con Sandra Garibaldi, uh, posteriormente antes de este, de, este, de este programa tuvimos una entrevista con Sandra y él podrá encontrar de qué contenido les estoy hablando y seguir generando una fuente de empleo estable una vez que los compañeros obtengan su libertad y pues son diseños caneros, ¿no? son diseños que <risa> tratamos de, de... ¿Por qué? Son diseños caneros porque están hechos de la banda que está dentro de Cana, pero también entendemos que pues siempre esta onda nos lleva a lo oscuro, ¿no? Por ejemplo, a, a los cráneos. Pero entonces le queremos dar la vuelta a eso. Queremos también, pues, aparte, porque es lo más común, pues también generar vida, generar esperanza, generar otro, otros diseños independientemente de lo canero. Porque pues, se podre... hay compañeros que dicen, sí, es que nuestros diseños somos porque somos los muertos, que les enseñamos a los vivos, y sí, pero fuera de... También tenemos esperanza de seguir este, produciendo, seguir trabajando y creando. Por ejemplo, este espacio estaba muerto. Ahora, pues poco a poco, va resurgiendo por esta pandemia. Y esperemos que pues aquí tengamos otros colectivos <risa> que sigan aprendiendo, que el espacio aquí está. Venga, Ismael, una pregunta. Eh, nos han preguntado, bueno, si, si yo tengo... Yo me dedico a la serigrafía y no tengo en dónde realizar mi trabajo de serigrafía, pero yo tengo todo el material. ¿Puedo venir aquí? Claro que sí. ¿Cuánto me cobran? Te cobramos, el, no sé, podemos negociarlo, podemos hacer, eh, te, te cobramos con mano de obra o con enseñarle a otras personas que quieran aprender, a, no sé, de la Colonia Juárez, de otras colonias. Y hacemos una, dif, hacemos difusión y hacemos una invitación para que otros colectivos vengan y aprendan serigrafía y, pues puedan continuar y aprendan lo que realmente es esta chamba y pues se quiten de lo que yo pensaba, ¿no? Que era poner, colocar y ya. Pero no, es un proceso <risa> Venga, pues ya escuchó. Eh, pues aquí lo esperamos. Si usted tiene, hace serigrafía y no tiene en dónde, pues aquí lo esperamos, platicamos y llegamos a un acuerdo. Eh, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro penitenciario. Esto fue, de verdad, esto fue Radiando en Cana. Y si tiene tele... Apáguenla y venga y cómprenos un libro. Venga, vámonos que ya nos vieran.